Pero pongo condición de la cintura para abajo, donde comienza el fajón. Kiske y Jaime González, el nuevo tiempo. Voy a comprar 10 mujeres, pero pongo condición. Y así es que me gusta a mí. Así es que me va a gustar. Y así es que me gusta a mí. Así es que me va a gustar. De la cintura para abajo. Es que la voy a comprar. De la cintura para abajo. Es que la voy a comprar. En el estadero, los amigos. Wilson Colón. Que pasan cerca el fogón, no más hay que calentarlas Para que den el sabor Gregorio Arias, Hilario Muñoz Mis primos hermanos las mujeres como la yuca Que pasan cerca el fogón, no más hay que calentarla Para que Sabor y así es que me gusta a mí, así es que me va a gustar, así es que me gusta a mí, así es que me va a gustar. De la cintura para abajo, es que yo la voy a comprar. De la cintura para abajo, es que la voy a comprar. Y allá en la finca mi Dios Ever y Ever Contreras su hijo querido. El vacile del rey David Compadre Alejandro y Moisés Jerez ¿Cómo la vieron? Me dijo a mí una señora Le voy a vender a mi hija Porque estoy muy apurada Y yo necesito plata Al azar, gracias Me dijo a mí una señora Le voy a vender a mi hija Porque estoy muy apurada Y yo necesito plata Yo de se la voy a vender De la cintura para arriba De la cintura para abajo Y ella la tiene ocupada Y así no la compro yo Yo puse mi condición Y así no la compro yo Yo puse mi condición De la cintura para abajo Donde comienza el fajón De la cintura para abajo donde comienza el al oh. alfi de león el león que más ruge la mujer hay que compararla como la manzana el coco esa grande esa chiquita tiene un pedazo sabroso en el estadero las canarias al mil mercado y sus hijas queridas la mujer hay que compararla como la manzana el coco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 Los guapachosos, Dairo Arrieta, Marcos Arcia, el doctor Díaz Y mi compadre Julio Franco, Iván Quirós, el tsunami oh, ¡Ja, ja, ja yeah.